Thank <laughs> you. Qué tal amigos, saludos especiales, les había prometido una segunda parte con estas tres lindas damas del Valle del Cauca que representan con este libro a más de 100 mujeres que han hecho de nuestra Colombia, por supuesto, orgullo a nivel mundial. Bueno María Isabel, ¿qué historia le gustó más de, de las que pudieron recolectar para este maravilloso libro? En lo personal, no quiere decir que sea la más importante. Bueno, realmente... Quiero serte muy sincera, me emociona mucho tener a varias de mis intérpretes en el libro. La primera de ellas, Helenita Vargas, que me grabó hace 25 años la primera canción, así que esa corriente de música popular que significó Helenita Vargas, Elena Benítez de Zapata, Graciela Arango de Tobón, que era vallecaucana por adopción, a las compositoras que yo admiraba inmensamente, que estuviera Zoraida Salazar, a cuya familia ha estado ligado también, a quien admiro profundamente, a La Granizadora, por supuesto, Amparito, a Beatriz Arellano, que para mí es una gloria de la música colombiana, con todas ellas además he compartido escenario, así que, bueno, y, y Elenita fue una madrina maravillosa en mis inicios, así que creo que por ahí, obviamente mis intérpretes, que las amo, está la Alexandra Colorado, están muchas, Jessica Jaramillo, pero me da pena porque de pronto se me olvida alguna. Ahí las van a encontrar. Sí, ahí están, ahí están. Muy bien, para Diana, ¿cuál fue? Para mí... Dos en especial, o sea, hay muchas, pero si me expando, me expando. Eh, Graciela Arango de Tobón, porque claro. fue una de las personas con las que yo me veía todas las semanas, porque grabábamos Jingles, Ay, todas las semanas. Ella trabajaba como co copywriter en Ogilvy Mater, que era la agencia de publicidad que estaba en la Torre de Cali y la veía todas las semanas en el estudio para grabar jingles sí. que ella había compuesto entonces eh, escribir la biografía de ella fue lindo porque la investigué e incluso su hija me, me llamó llorando y me dijo que es este poema que le has escrito a mi mamá, no puede ser, Vicky le, le, le dio mi teléfono y esta mujer estaba matada, encantada, no nos hemos podido ver porque me dijo que, nos quería, que quería que nos encontráramos y la otra, alguien que no quería hacer su propia biografía, que no quería estar en el libro que le daba como pena porque ella no creía que su, su trabajo fuera tan importante, pero es... Una mujer que tiene encima. Ya no lo veía, pero ustedes. Ella no lo veía, pero nosotras sí. Ella tenía un legado encima que es realmente una cosa de este tamaño. Y es Janila Varela. Ah, claro. La hija de Jairo Varela, que es la encargada. Y ella y su hermana Cristina y, y toda la familia, pero en, en especial ella, que es la jefa, pues, eh, que ha tenido eh, en, en pie el nombre del grupo Nietzsche. Y gracias a la labor que ella ha hecho, pues se ganó. Eh, el Grammy anglo y el Grammy latino hace dos años ya, pero el trabajo de ella Después hace. Te del, claro, <risa> no quise decirlo pero sí. Seguro que sí. Eh, escribir la biografía de ella, investigar acerca de ella y luego pasarle la biografía a ella y que ella estuviera tan emocionada y que me llamara varias veces a decirme oye yo no puedo creer que, que vos hayas escrito esto sobre mí. No puedo creer que vos sepas tanto y ¿de dónde sacaste esto? Entonces eso fue para mí mi favorito. Graciela y, y Yanila. Y Yanila, perfecto. ¿Y para Vicky? Bueno, yo tengo que decir que la, la mi favorita, mi la favorita abuelita. de mi abuelita. Mi abuelita Car Car Carolina Soto de Junca fue una profesora y una cantante y pianista muy, muy grande en, en nuestro Cali. Y, y en realidad el día que yo me soñé con ella, el otro día fue que me llamé, yo me puse a llorar. Digo, ¿me voy a morir mi abuelita? Sí estuvo en alguna biografía de un señor eh, antioqueño que vino a, en 1900, Jaime Rico, Jaime Rico Salazar vino como en 1950 y, y hizo un montón de biografías de hombres y creo que mi abuelita era la única mujer o ella y otra mujer fueron las únicas mujeres de ese libro que él hizo y yo decía, pero mi abuelita siempre hablaba de otras sus amigas, ¿dónde están? ¿en qué parte las vamos a buscar? Entonces, al otro día que yo me soñé con ella, no, ni, ni me acuerdo que me soñé, pero yo llamé a Asadere y le digo, vamos a hacer ese libro ya, porque nos vamos a morir en esta pandemia y nadie va a conocer ni a mi abuelita, ni a sus amigas, ni a ninguna de nosotras. Entonces yo me siento orgullosa de, de, de mi linaje, de los soto rongos, porque así se llamaba la familia de mi abuelita, de los músicos del, del Valle del Cauca, pero en, en realidad me, me, me, me da mucho orgullo de todas, porque tuvimos que leer y aprendernos cada una de las historias, y, y entonces aprender que muchas de ellas, que eran amigas, que, que uno las conoce como amigas, pero después cuando lees todo ese bagaje de talento que tienen, uno, uno dice, impresionante, estas mujeres tan talentosas. Entonces, yo creo que todas las biografías de este libro son dignas de leerse todas las historias de este libro, son maravillosas. Es cierto. Eh, Marisela se han comunicado a sus teléfonos personales, eh, eh, las personas que están allí, plasmadas, que quedan vivas, naturalmente, que hay muchas, por supuesto, y familiares, a, a agradecerles por ese gesto tan lindo. Yo creo que, to, yo creo que el 90% sí, de la gente, dicen. pues muy emocionados, porque además, mire, por ejemplo, ahorita se acaba de ir de partir una de nuestras mujeres de caña dulce que fue Mirella Arana de Ayala, está en el libro, fue una gran figura y por supuesto nos ha ligado un sentimiento, una emoción, más allá de haber hecho una historia con sus familias, sin duda, con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, así que no hay palabras, nos ha llamado, creo que todas, todos. Eso es cierto. ¿Hubo algún límite de palabras para construir sí. cierta historia? Porque es que de repente nuestros cibernautas no entienden, Dice, ¿cómo van a haber 120 historias ahí? Pudo haber sido más extenso. Lo normal era que fueran máximo tres pliegos, o sea, tres Últimos. hojas de carta, tos, tres cuartillas, okay. eh, pero no era, pero menos. No era menos, o sea, lo, ideal, lo ideal era hoja y media, okay. pero hay, hay historias que eran tan largas que a mí me daba mucho pesar cortarlas Condensar. y muy, condensarlas y, y digamos, la, la expresión coloquial, mocharlas, sí, sí, eso okay. es un, ¿cómo se llama?, me parecía como un asesinato, como un no sé, me parecía que cortar ciertas cosas de, de ciertas historias era como como perdernos un pedazo muy importante y entonces teníamos que dejar un poquito más y lo que claro. quiero compartir es que por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue cada uno de, por ejemplo, vamos a abrir la de la de La Negra Grande que Leonor González Mira Leonor González Mira, vamos a buscarla cuando hicimos este libro que hicimos, ver, lo que no quepa en la biografía, lo hacemos como un resumen, sobre todo los la premios, todos los logros, discos de oro, muchas de ellas son maestras, en qué, en qué colegios eh, trabajaron, por ejemplo, mira, la historia de Leonor González mira, pues en una página y media no podemos contarla toda, pero hicimos una, una un gran resumen de historia. Y aquí tenemos como los premios, entonces en cada, en cada biografía vamos a tener la premiación, los datos importantes, en fechas de nacimiento, dónde nacieron, si, si ya partieron pues la fecha de dónde se fueron, porque este libro en 100 años cuando alguien lo abra va a decir, a ver, ¿en qué, ¿de qué época es esta mujer? ¿No? Y, y nos sentimos muy orgullosas de verdad porque, porque fue un trabajo tan bonito que cada una de nosotras estuvo investigando Contact, con, contactando a las que están vivas y a los familiares de las que ya no están para poder llegar a cada una de las fotos porque hasta las fotos, muchas de las fotos son inéditas claro, no están claro. en ningún ah, lugar. Ya, pues. claro nunca aparecieron en periódicos o sea, muchas de las fotos especial. no permisos especiales sobre todo de las que ya partieron pues. y las obsequiaron sin ninguna restricción sin ninguna sí. restricción, se les pidió una autorización claro. todas autorizaron por ejemplo Aquí, mira aquí yo... Belleza. Mira esta sí. belleza. De Lara, Agustín, Agustín Lara. Lara. Maestro Agustín Lara, mexicano. Con Fernández, con Rocío Durcal, con Julio Iglesias, sí. la gran Helenita que compartió con las grandes figuras del mundo de la música latina. Es muy cierto. Bueno, Vicky, ¿vienen más canciones? Vienen más canciones. Uh -huh. Qué bueno, cuéntanos. Estamos contentísimas porque estamos trabajando un álbum de Mujeres de Caña Dulce. La primera canción fue Mujeres de Caña Dulce. Ahorita para el Día de la Madre vamos a sacar la segunda canción. Y hacia a medio del año vamos a sacar cada dos meses una canción para finalmente, al final del año, sacar todo el álbum con muchas de las mujeres de Caña Dulce que están en este libro. Muy bien, perfecto. La invitación, María Isabel, para que de los pocos días, ya que faltan de la Filbo, vengan aquí a este stand. ¿Dónde queda? ¿Cómo se ubican acá en Corferi? Estamos en la mitad, así que no hay disculpa de no venir. Estamos en el stand 115, este es el stand del de pabellón Colombia y mañana Sábado 22 tenemos aquí en la tarima principal del Pabellón Colombia un conversatorio musical sobre nuestras mujeres de caña dulce y vamos a tener a varias de ellas aquí en vivo y en directo. Excelente, bueno Diana muchas gracias por eh, su participación en este libro Naturalmente usted tenía que estar como María Isabel, como Vicky y como todas esas talentosas damas Muchas gracias por entregarnos y por enseñar la cultura vallecaucana al mundo gracias. Muchas gracias Soto, de verdad que ha sido un trabajo hecho de puro amor Nos ha costado lágrimas muchas veces por las historias que están aquí plasmadas Escribiéndolas, lloraron. Escribiéndolas, lloramos y de darnos cuenta de que todas las historias, bueno, no todas, el 90% de las historias están entrelazadas entre sí. Si, si una no fue profesora de una, fue compañera de otra, fue, eh, es hermana de la otra o es eh, hija de otra. O hizo parte, de o hizo mismo parte grupo, del mismo grupo. exacto todos los grupos de salsa también. Tenemos a todas okay. las, las sí. orquestas de salsa del Valle y de Cali con todas sus directoras que la mayoría, no, yo no las conocía ¿cuáles eran las directoras? conocía los nombres de las orquestas por supuesto porque son muy famosas pero no sabíamos que además todas se conocen desde la primera orquesta de su colegio, de la primera orquesta donde estuvieron entonces fue una, una belleza poder entrelazarlas como cañaduzales, como siempre decimos, somos mujeres de caña dulce que nos entrelazamos como cañaduzales. Perfecto, pues muchas gracias a estas tres lindas damas que nos han acompañado aquí en la Filbo en esta nota para el canal OZ Producciones. Felicitaciones y que pues tenga mucha cobertura el libro a nivel mundial que lo repartan por toda América y que quede en las bibliotecas, como acaba de decir Vicky, que hay que ponerlo en las bibliotecas de, como un libro de consulta supremamente necesario por nuestra cultura colombiana. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo, en esta tarde maravillosa aquí en la Filbo con las mujeres. de caña dulce! Hasta la próxima, muy amables.